Pero no todos los juicios se han suspendido. Hoy se juzga a este hombre. Fue detenido en Puerto Lumbreras tras una persecución. Se le acusa del asesinato de otro hombre en septiembre de 2021. El crimen ocurrió tras una discusión entre ambos. La muerte se produjo por apuñalamiento y tuvo lugar en las calles del barrio del Castillo. La Fiscalía y la acusación particular piden 20 años de prisión para el acusado. La defensa pide la libre absolución. Fundamental para poder resolver el caso será la reconstrucción de las últimas horas antes del crimen. Fundamental para entender cómo se fraguó esa discusión previa entre la víctima y el acusado y cómo se resolvió en las siguientes 12 horas al suceso, incluyendo una persecución policial por los tejados. El suceso tuvo lugar por estas calles irregulares. Según las acusaciones, el acusado fue a buscar a la víctima con argumentos como este. Y si no bajas voy a casa de tu hija y mato a tu nieta. La policía local se acercó en un primer aviso sin resultados, pero al segundo que volvieron se había consumado la tragedia. Fueron los compañeros, eh, era el mismo hecho y en este caso sí había un, un herido, un varón, que se encontraba herido por... ...por arma blanca. Comenzó entonces una búsqueda que horas después dio resultado... ...gracias a la colaboración ciudadana. Bueno, se inició una persecución, una huida a pie tras él... ...ya que, ya que escapó... ...y bueno, procedió a escalar una valla metálica... ...e introducirse en un colegio público que hay en la zona... ...desde ese colegio público saltó otra valla y se metió en una guardería municipal... ...y los agentes pues, establecieron un, un perímetro de seguridad, un cerco... ...y poco a poco fueron reduciendo hasta, hasta poder localizarlo finalmente... ...y proceder a su detención". Tras el arresto fue llevado al juzgado de guardia. Sí, bueno, en principio van a, va a pasar ahora a disposición judicial... ...le van a tomar declaración, en principio su intención es no prestar declaración de momento sobre los hechos y, bueno, pues lo más probable es que sea dictado auto de, de prisión provisional. El pronóstico se cumplió y fue enviado a prisión provisional. Y casi dos años después de este crimen en Puerto Lumbreras arranca el juicio en la audiencia provincial. La fiscalía y la acusación particular piden 20 años de prisión para el acusado. La defensa pide la libre absolución. El acusado niega que amenazara a la víctima y afirma que tuvo que defenderse. En su declaración ante el jurado popular... ...el acusado afirma que el atacado fue él... ...y que por ello se defendió. No, no, no, voy con el cuchillo. Va con el cuchillo. Sí, voy con el cuchillo, pero cuando veo a las personas... ...entonces cuando yo cojo el cuchillo... ...cuando las veo que vienen para mi coche... ...que no me dio tiempo ni a bajarme... ...que fue bajarme, a coger cuchillo y bajarme. Su defensa mantiene que se debe a un robo de marihuana... ...a familiares del fallecido. Sino por una cuestión de que mi representado... Había allanado una vivienda para robar unas plantas de marihuana propiedad de, de, de familiares de José. La acusación particular, en cambio, cree que hay más delitos. Intent, Intentará acreditar que efectivamente se han cometido ambos delitos, el delito de asesinato y el delito eh, de amenazas. A preguntas de la Fiscalía, el acusado afirma que iba bebido y drogado. Sí, estaba muy enganchado en la droga y en el arco Estaba muy, muy enganchado. Una botella es una cosa que puede tumbar a una persona de una constitución como la Pero suya. Pero con la cocaína no. Con la cocaína no, yeah. la cocaína no, no te afecta tanto el arco Y luego, más, más vino en casa de David... Y luego eh, los cumpleaños El la juicio y está y media, previsto para varias jornadas con testigos, policías y forenses. Que vino, pasó con su hijo. También en Cartagena, decenas de funcionarios de la Administración de Justicia se han